Aquí nos trae una silla que permite hacer la vida mejor a la gente con diversidad funcional. Sí, sí, ya por ahí todo el mundo me dice las famosas sillas Jolet, porque Yolette. por lo visto han salido en, en, el, en la prensa, en la televisión estos días, con, el, con esto de la feria se pues, le ha dado un montón de, de difusión. De difusión ¿no? Y entonces sí, es una silla para que personas con movilidad reducida pues, puedan acceder al campo, a la playa, a espacios que hasta ahora no podían llegar ellos, pues con compañeros que colaboren pues podemos llevarla donde sea. No es un senderismo tú con tu mochilita y al campo, es un senderismo solidario, le decimos nosotros, un senderismo que tú vas, llevas a una persona... Eso te reporta muchas cosas, sobre todo la vivencia y, y aparte de disfrutar de la naturaleza, pues la vivencia esa. De... Una vivencia gratificante, sí, de sí, acompañar, sí. de sí. convivir, de estar con personas que además viven una experiencia bastante novedosa, cuando una persona pues no mm. ha podido, por ejemplo, ir al Roque Nublo y va a verlo por primera vez por gracias primera vez, claro. al equipo, ¿no?